Muy bien, pues ya casi empezamos. Nada más estamos esperando a más personas. Eh, como pueden ver por ahí en la descripción de, del video de hoy, hoy vamos a aprender algo de vamos a aprender algo de cálculo. Cálculo en una sola noche. Así, para, para el examen de admisión. Eso es muy importante. Es para el examen de admisión. Eh, si ustedes pre, piensan presentar el examen, de admisión para, el, para la universidad que sea, la UNAM, el Politécnico, la universidad que quieran, tienen que saber cálculo. Entonces, hoy pretendemos resolver varias dudas de, de cálculo, que vean lo básico de cálculo y que con eso se puedan defender para casi cualquier examen de admisión. Obviamente requiere de más esfuerzo, pero hoy van a conocer lo mínimo, o sea, lo básico, digamos. Nada más estamos esperando a más personas. Y este ya. Y ya empezamos con, con el tema de hoy. otros exámenes más especializados abiertos a todo el público eh, ¿a qué te refieres a los exámenes de simulacro que tenemos? Ah ya. Eh. Por parte de instituciones. Si quieres, puedes activar tu audio. Lo que pasa es que no, no comprendí del todo la pregunta. Bueno, por ejemplo, en el área 1 del la UNAM, supongo yo que eh, sí vendrá bastante de matemáticas, ¿no? Sí. Y me refiero a que si sí vendrán... O, bueno, existen otros exámenes, otros, otras instituciones donde se ocupe eh, conocer más profundamente y pues temas más complejos ¿no? de lo que vendría siendo ahí la especialización, que es como la matemáticas, ¿no? No sé si me entiendes. Ah, ok, sí, ok. Creo que por, ya sé por dónde otra pregunta. Eh, pues la pregunta, la UNAM. Es la universidad que tiene como, como más dificultad, digamos, para el examen de admisión. Sin embargo, depende del área. Eh, por ejemplo, la UNAM incluye historia universal de México y geografía, pero otras universidades no. Eh, a ver, déjame activar la cámara. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Listo. Bueno, eh, como te decía, la una es la universidad donde incluye de todo, casi de todo un poco. Y eh, es como que la más o menos la más difícil en cuanto a matemáticas, más o menos. Te pide de todo, eh, incluyendo cálculo diferencial y cálculo integral. Este, principalmente si vas para área 1 y área 2. Recuerden que área 1 es eh, ingenierías y licenciaturas de ciencias. Y área 2 es todo lo que tiene que ver con salud. Este, no tanto porque lo necesiten, simplemente por, por filtro, digamos. Por eso ponen cálculo en área 2. Eh, pero a mi consideración, yo pienso que el poli es donde viene más pesado en cálculo. Es lo que yo pienso. Y lo que me he percatado de los exámenes que he ido a, a presentar de estas dos universidades. La UAM es una mezcla de estas dos, pero son como que las que más piden cálculo, digamos. Y las universidades estatales, este, por ejemplo, las autónomas de cada estado, de Oaxaca, de Tabasco, de Nuevo León, o sea, todas esas, eh, también te van a pedir, tal vez un poco menos, pero las tres más pesadas son UNA, UAM y Politécnica. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, perfecto. Bien, y eh, pues hay otros más especializados, pero ya tienen que ver con maestrías, este, donde te piden matemáticas así ya más pesadita. Eh, no, no, normalmente no es como que, no es tan habitual, porque pues ya saben, México, no hay muchas personas que estudian maestría, pero, eh, pero aún así, de vez en cuando pues, aparecen personas. Y también aquí los apoyamos en eso, no, no hay tanto problema Ok, vamos a ver cómo vamos con los conectados por aquí. Bien, tenemos algunos conectados por aquí. Vamos a, vamos a esperar un minuto más. Eh, como les decía, si están en, en Facebook, igual pueden ir haciendo sus preguntas, pueden escribirlas en, en, en ahí por, por el chat y yo creo que por aquí tenemos unos compañeros que nos están apoyando eh, si yo no llego a ver sus preguntas o sus comentarios en, en la transmisión en Facebook pues me, me van a comentar por ahí hey, ¿Preguntaron esto? ¿no? ¿Qué duración tendrá la sesión? No sé hasta donde el público lo pida donde el público lo pida, este, nosotros vamos a, a, a mantener la sesión de hoy. Y la sesión de hoy es como para que ustedes aprendan lo necesario de cálculo, de cálculo. se sepan defender con cualquier, este, cualquier examen. Bien. Recuerden que, pues, pueden preguntar de, de la duda que tengan. Eh, incluso, si yo estoy explicando algo y ustedes tienen otra cosa que quieran preguntar, adelante. Hagan. no Aprovechen. O sea, no, no todos los días hay cosas gratis. Bueno, nosotros sí, pero no todos los días hay cosas gratis y aprovechen cuando lo tienen en vivo. Entonces, pueden hacer la pregunta que quieran de matemáticas. Hoy es para aprovechar. Y, bien, bien, bien, ya tenemos por aquí más conectados, excelente, excelente. Vamos a darle un par de minutos más, este, por cierto, pues gracias por conectarse, eh, como ustedes saben, si son nuevos, si son nuevos en la página, eh, sepan que tenemos más clases gratis, de hecho tenemos un grupo de clases gratis, Pueden preguntar en, el, en, el, en la página dónde, cómo, cómo piden el acceso a este grupo. Es gratis, o sea, es completamente gratis. No se les va a cobrar por estar en ese grupo de clases gratis. Eh, pueden entrar, ver todas las clases grabadas que tenemos ahí. Eh, y tenemos más, más videos, videos de temas random que luego, que luego fundemos, publicamos por ahí para que ustedes puedan pues, estudiar por la razón que sea, por la razón que sea, así como de, pues, no me alcanza para pagar un curso completo. Eh, otras otros lugares me cobran mucho la razón que sea, o simplemente no tienen tiempo y mejor deciden verlo después, pues ahí está un grupo es como apoyarlos de alguna manera, hasta donde podamos ahí están bien, ahora a lo que venimos hoy a lo que venimos hoy entonces, eh, les comentaba, la noche de hoy va a ser de cálculo, no sabemos exactamente cuánto va a durar la sesión, puede ser media hora, puede ser una hora, hasta donde ustedes digan, hasta donde sea saludable, porque ahí ya es mucho es demasiado. Entonces, vamos a, a poner la ruta, vamos a empezar. Eh, fíjense que si ustedes revisen el temario de la universidad que quieren, primero va a aparecer límites, después de límites van a aparecer las derivadas. Y después de las derivadas van a aparecer las integrales. Si de estudiarlo de esa manera, seguramente sí van a poder y no van a tener ningún problema. Pero, pero a mi consideración, para el examen de admisión es mejor aprender primero derivadas y después límites. Porque por ahí se puede hacer una pequeña trampa y aprender una técnica súper fácil para resolver límites. No es una manera, si es una manera válida, pero no se enseña en las escuelas. Y entonces, bueno, no se suele enseñar en el bachillerato, porque es por una trampa, digamos. Es, es demasiado fácil, es demasiado fácil. Este, yo les voy a enseñar eso hoy, por eso primero vamos a ver derivadas, después, ya sabiendo derivar, vamos a resolver estos límites de una manera fácil. Y así. Entonces vamos a empezar con lo más, más básico. Eh, Miren, para cuestiones de derivadas, es necesario primero saber... Los símbolos. Y hay que saber algunas operaciones básicas, como multiplicación, resta, o sea, es lo más, más básico. Lo más, más básico. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a tener, nosotros sabemos que una función se escribe como y, como f de x. Esto sabemos que representa una función. Esto es una función. Y sabemos que a veces las personas la escriben como y, como f de x o como y. Eso es una función. Entonces, ¿qué es una derivada? La derivada se suele denotar de muchas maneras. Antes de saber qué es, primero hay que saber cómo son los símbolos. Entonces, la derivada se va a representar con la misma letra, f de x, nada más que se le va a poner una, una tilde en la parte de arriba, Entonces, se le va a llamar f'. Prima. Voy a decir f'. Prima. Cuando yo diga f', prima, ustedes van a saber que me estoy refiriendo a la derivada. O si no digo f', prima, simplemente voy a decir la derivada, pero lo voy a anotar así. Y si ven ese símbolo, ¿qué significa? La derivada de la función. La derivada. Si no lo escribo como F, F prima lo puedo escribir como Y prima. Y significa lo mismo. ¿La derivada de quién? De esta función que está acá arriba. Así solamente son los símbolos. Ahora, vamos a dar pequeños ejemplos, porque es la manera más sencilla de aprender derivadas con ejemplos. Eh, vamos a aprender primero las reglas, las reglas básicas. Vamos a ponerle aquí, reglas básicas. Ahora, quiero que sepan algo muy importante. Seguramente, si ustedes ya vieron cálculo, eh, más o menos van a identificar estas reglas de hoy con lo que han visto en la escuela. Y quiero que sepan que lo que nosotros enseñamos aquí no es necesariamente lo que se ve en la escuela. Lo que enseñamos aquí es una recopilación de la experiencia que tenemos y de cómo nosotros hemos adaptado estas reglas de una manera más fácil para que ustedes puedan aprenderlo. No es que lo de la escuela esté mal, lo de la escuela está muy bien, está perfecto, está, está muy bien. Pero no es como la mejor manera para presentar el examen de admisión. Recuerden que el examen de admisión es solamente pasar, O sea, eso es lo único que quiere el examen de admisión. Respóndeme, respóndemelo bien. No me importa si utilizaste este método o el otro. Quiero que lo respondas bien. Entonces, en eso nos vamos a centrar en esta clase de hoy. En responder bien esas preguntas. No importa si es como el método oficial o, o es el método... No es el método que se, les enseñaron a ustedes. Es un método válido. Todo lo que vamos a hacer ahorita es válido nada más que es la manera más corta de responder las preguntas de un examen de admisión. Bien, entonces vamos a aprender las reglas básicas. La derivada también se anota con esa cosa que está aquí, o también se anota con una D, de, spoiler, de derivada, ¿no? Derivada y se anota esto. ¿Derivada de quién? Esto se lee como la derivada de f de x respecto a x. Así se lee esto, la derivada de f de x respecto a x. Y esa este, es la, la manera más fácil de empezar a aprender a derivar. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de... No sé, de... 3X, vamos a ponerlo así. ah okay. Vamos a empezar con la, con la regla más básica. La derivada de 7, por ejemplo. Esta regla se le llama la regla de la constante. Es una constante aquello que no tiene X. Vamos a adoptar eso aquí. La derivada de una constante derivada... De una constante. Recuerden eso. Una constante es lo que no tiene X. Lo que no tiene X. Así. Si no tiene X, ¿cómo se llama? Constante. Y, y si queremos sacar la derivada de una constante, ¿cuánto vale esa derivada? Cero. Así, cero. Por ejemplo, si quiero sacar la derivada de... No sé, de 4. ¿Eso que acabo de escribir tiene X? No. No tiene X. Y como no tiene X, ¿qué es? Es una constante. Y como es una constante, ¿cuánto vale su derivada? Cero. Y ya, se acabó. La derivada de 3, eso es una constante, porque no tiene X. ¿Cuánto vale su derivada entonces? Cero. Vamos bien hasta acá. ¿En sí qué sería una derivada? Ah, bueno, eh, una derivada en sí, vamos a ponerlo como una operación. Eh, en matemáticas ya formales, a eso se le llama un operador, pero hasta ahorita vamos a ponerlo como una operación, digamos. Es como una multiplicación, algo por el estilo. Eh, una operación es aquello que tiene pasos. Entonces una derivada también tiene pasos. Vamos a entenderlo como una operación más. Si te dicen, eh, saca la derivada de esto, es hazle reglas. Aplí Aplíquenle las reglas y dame un resultado. Eso es lo que estamos haciendo con la derivada. Y también es una pregunta de examen de admisión, ¿qué es una derivada? Pero, ahorita se los explico. Entonces, con eso estamos viendo las reglas básicas. Eh, vamos a poner entonces que esa es la regla más, más básica, la derivada de una constante. Ahora, la regla que sigue es la derivada de una constante, pero ahora sí tiene X. Por ejemplo, vamos a poner la derivada de 5X. ¿Cuánto vale la derivada de una constante que sí tiene X? Pues la pura constante. 5. Ya está. Eso, ese es el resultado de la derivada de esto. Por ejemplo, si escribo la derivada de menos 7x, lo mismo, es una constante que tiene x. ¿Cuánto vale su derivada? Pues justo la constante, menos 7. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, excelente. va exacto. Este, sí, así es. Si vas, si vas más preparado en matemáticas, pues, tienes más probabilidad de entrar a estas, a estas universidades como la UAM y el POLI, porque eh, recuerden que estas universidades, la UAM y el POLI, tienen como 50 preguntas de matemáticas, más o menos. Entonces, casi la, es casi la mitad, casi la mitad del examen. Y a eso ponle física, que también lleva un poco de mate. Entonces... Más o menos es la mitad del examen. Y lo mismo con la UAM, o sea, si es un buen de matemáticas. Y en una, pues son 25 preguntas, más o menos. Es una cuarta parte más o menos del examen. Entonces, pues sí, hay más, hay más probabilidades de, de entrar a la UAM y el POLI. Pero eso es un secreto por ahí entre, entre estudiantes. No lo quemen. Bien, continuamos con esto que está acá. Ese sería el resultado de la regla de una derivada de una, una, de una constante con una X. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le quiero sacar la derivada a, no sé, eh, 3X? Así. La derivada de 3X, como es una constante que tiene X, es 3 nada más. Listo. Así. Así sería todo el resultado. Y ya, con eso acabaríamos con la... Eso sería como las dos reglas más más fáciles. Hasta aquí vamos bien. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat. Si por alguna razón no les llego, no llego a ver su comentario en el chat, sin ningún problema, activen su micrófono y hacen su participación. Y después de hacerlo, pues desactiva su micrófono para no hacer ninguna interferencia. Bien, voy a borrar esta parte de acá. Y veamos ahora la siguiente regla. Ahora, vamos a pensar, esto es como una evolución. Quiero que sepan esto. Hay que practicar lo necesario para que los ejercicios sean muy fáciles. Por ejemplo, ya vimos dos reglas. La siguiente regla es que ahora tengo una constante, no sé, 3, por ejemplo. Tengo una X, pero esa X ahora tiene un exponente. Vamos a pensar, por ejemplo, que el exponente es 5. Así. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es una multiplicación y una resta. Por ejemplo, de aquí voy a multiplicar ese 3 por este 5. Voy a multiplicar estos dos números. 3 por 5 me quedaría 15. 15 x ahora. ¿Y qué le voy a hacer al exponente? Le voy a quitar 1. 1. O sea que sería 5 menos 1 y me quedaría 4. Ese sería el resultado de esa derivada. Realmente es algo muy sencillo. Solamente hice dos cosas. Solamente hice dos cosas. Quiero que, ojalá que no se pierdan en esto. Es muy sencillo. Solamente multiplicamos estas dos cosas. Se multiplica y se le quita un 1 a este que está acá. Y por eso me queda un 4. Por ejemplo, si llego a sacarle la derivada a menos 6x cuadrada, tengan en cuenta esto, son dos pasos. Hay que multiplicar estos dos, lo que está acá abajo con el exponente, y luego se le quita 1 al exponente. Así que de aquí me quedaría menos 6 por 2, me queda... Menos 2X a la, ¿y qué le voy a hacer al exponente? Le voy a quitar 1, si tenía 2 y le quito 1, pues me queda 1, y listo. Así, así está perfecto, pero recuerden que el 1 como exponente no se escribe, y así se ve mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Excelente, vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si le quiero sacar la derivada A? Mmm, podría ser 5x a la 7, así, 5x a la 7. Si le quiero sacar la derivada a esto, pues lo mismo, las mismas dos reglas, dos pasos nada más. Hay que multiplicar esto por esto, 5 por 7, que me va a quedar 35. ¿Y qué le hago al exponente? Le quito 1. Si antes tenía 7 y le quité 1, pues me queda 6. Listo. Sería 35x a la sexta. Y listo. Así es como estamos aplicando la regla de la derivada. Ya tenemos tres reglas. Son las tres reglas básicas. La derivada de una constante, la derivada de una constante con x y la derivada de una constante que tiene x y esa x tiene exponente. Son las tres reglas super básicas. Con esto seguramente van a poder responder. Al menos una pregunta del examen de comisión. Ahora, ya que les puse las reglas, vamos a practicar y vamos a poner un ejercicio súper sencillo que podría, que bien podría venir en el examen. No les puedo asegurar que va a venir porque eso cambia año tras año. Sin embargo, el estilo de las preguntas más o menos se repite. No es algo que cambie. No lo suelen cambiar porque el temario es el mismo. Entonces, y además de la experiencia que ya tenemos haciendo esos exámenes, pues ya más o menos podemos tantearle como qué tipo de preguntas vienen. ¿Por qué se le quita uno al exponente? Eh, es una regla, digamos que tómalo como una regla, esa es la regla de la, de la derivada. Como te decía, esto es para el examen de admisión y en el examen de admisión solo tenemos que seguir la regla para dar el resultado. Te puedo dar la explicación del por qué se le quita uno, pero eso implica eh, como estar en la escuela. Eh, te tendría que dar toda la explicación de qué significa derivada, de dónde nace, por qué y todo eso. Está chido, está muy chido. Si nos gusta matemáticas, está perfecto, es súper interesante. Pero recuerden que para el examen de admisión uno solamente quiere pasar y después de haber pasado, ya si quieren tenemos una plática súper profunda, filosófica, para, para aprender qué significa esto de la, más de las derivadas bien, entonces no es que no quieran responder la pregunta es que por el momento no es saludable después de que pase el examen si quieren, tenemos una plática ahí más profunda y si aún así tienen un poco más de dudas pues nos escriben nos escriben y por ahí nos ponemos de acuerdo en esos grupos de clases gratuitas que tenemos para todo el público bien, voy a borrar esto que está aquí espero que le hayan tomado una captura o, o Ajá, le tomen una captura, de todas maneras va a quedar grabada el grupo, ya tienen las tres, las tres eh, reglas básicas bien perfecto, entonces va, voy a borrar esto que está acá queda grabado, si no por ahí se lo piden a algún compañero y de todas maneras vamos a, vamos a hacer ahora un ejercicio de que más o menos de lo que se repite año tras año en los exámenes Bien, ya que sabemos las reglas básicas con esto, ¿qué podría venir en el examen? Pues podría venir algo súper sencillo como calcula, calcula, la derivada, la derivada de la función, de la función, y aparece algo sencillo. Y igual a 12x al cubo menos eh, 6x cuadrada más 5x menos 2. Así. Algo súper sencillo. Les ponen esto y les, y les piden calcular la derivada de eso. Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, oye, es que no me enseñaste a calcular la derivada de un montón de cosas. Tú me enseñaste a calcular la derivada de 1 por 1. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la derivada de 1 por 1. Así es como que se calcula la derivada de todo. Entonces, aquí, como escribieron y, nosotros vamos a poner que la derivada es y'. Y prima, o sea, la derivada de y equivale a... Recuerden la regla, son dos pasos nada más. Multiplicamos esto por esto. 12 por 3, que me quedaría 36. 36x a la... ¿Y qué se le hace al exponente? Se le quita 1. Esa es la regla. Si tenía 3, ahora me queda 2. Y ya. Ahora vamos con el siguiente. No es 6, es menos 6. Entonces lo que vamos a hacer es... Menos 6 por 2. Menos 6 por 2 me quedaría... Menos 12x. ¿Y qué se le hace al exponente? Se le quita 1. Así que si tenía 2 y le quito 1, me queda 1. Que recuerden que no se escribe. Y recuerden la regla anterior. La derivada del que sigue es 5x. ¿Cuánto vale la derivada del que sigue? Como tiene x, solamente me va a quedar el puro número. O sea, más 5. Finalmente, esto que está acá, la derivada de una constante, ¿cuánto dijimos que vale? Fue la primera regla que... Vi. La derivada de una constante vale cero. La derivada de una constante vale cero. Así que esto que está aquí, pues pasa así nada más. Y esa sería la derivada de esto que está acá. Y con esto ya, ya tenemos una buena para el examen de tensión. No sé de cuántas más, pero al menos una ya la tenemos bien. Y si sabemos cálculos, seguro que sabemos otras cosas. Bien. Exacto, compartan, ahí etiqueten a sus amigos, este, pónganle por ahí, eh, oye, ¿al, alguien ahí está mal y, no sé, está explicando a las 10.52 de la noche, aproveche. Bien, entonces, eh, con esto ya estamos re respondiendo una pregunta para eh, el examen de atención. Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora, esa es, un, es una pregunta bastante sencilla. No les estoy diciendo que todas van a venir así, pero les digo que al menos una podría venir de esta manera. Suelen aparecer preguntas súper fáciles para algunas, para algunas versiones de los exámenes. Recuerden que, a pesar de que son cuatro áreas, hay versiones diferentes. Eh, les ha tocado versión 9, versión 2, versión 3, y por ahí luego es lo que comparten en las experiencias de los años pasados. Vamos a poner otro, otro ejercicio de otra derivada que queramos calcular. Nos aparece algo como y igual a... Vamos a pensar en 3x a la 5 menos 8x cuadrada más 9x menos 10. Así. Y queremos calcular la derivada de esta función. Entonces, recuerden que para calcular la derivada, solamente aplicamos dos pasos, uno por uno, uno por uno. Empezamos con este. Esos dos pasos son multiplicar estos dos y restarle uno al exponente. Si multiplicamos primero... Porque eso es lo que tenemos que hacer, multiplicar primero. 3 por 5 me quedaría 15, 15x 15 a la, ¿Y qué le tengo que hacer al exponente? Quitarle 1. Si antes tenía 5, ahora me queda 4. Y listo, se acabó. Ahora, en esto que está acá, tengo menos 8 por 2. Recuerden multiplicar. Menos 8 por 2 me quedaría menos 16x. Listo, ya le quité 1. ¿Y cuál es la regla para cuando tengo una constante y una x? Solamente me queda la pura constante. Así que me quedaría más 9. Finalmente, esto que está acá. ¿Cuánto vale la derivada de algo que no tiene X? Esto no tiene X. ¿Cuánto vale esa derivada? Cero. Así que ya no vale y solamente nos quedaría esto como resultado. Y es la respuesta. Es súper sencillo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, de hecho sí, está súper fácil. Está súper fácil. Ahora, quiero que sepan algo muy importante. Eh, sí está muy fácil... Pero, pero quiero que sepan que esto es para el examen de admisión. Eh, esto tal vez no les ayude del todo, sí para defenderse en una clase de la escuela, pero no les va a ayudar del todo porque en la escuela se ven más reglas, se profundiza más y por, justo por eso esto se ve en una semana. O sea, lo acabamos de ver en unos minutos, pero en la escuela se suele ver en una semana o más tiempo todavía, dependiendo de quiénes la clases. Pero es súper es sencillo. Ahora, les voy a explicar... ¿Cuál es el siguiente nivel de dificultad? ¿Por qué se vuelve un poquito más complicado en la lección de división pasarlo? ¿Y por qué esto todavía no me ayuda a comprender todo? Pues resulta, como ustedes saben, en matemáticas casi todos los temas en, están relacionados entre sí. Uno no puede ir avanzando si no aprendió lo anterior. Así que uno tiene que aprender todo lo pasado, más o menos. Así que ahora que ya se han dejado las músicas, tienen que saber un poquito más de álgebra. Les voy a explicar un poquito más de álgebra. A ver, tenemos una pregunta por aquí, creo. ¿En serio nomás aquí? Sí, exacto. Nos estamos saltando muchos pasos. Quiero que sepan eso. Nos estamos saltando muchísimos pasos. Porque nosotros queremos pasar el examen. ¿No? El examen, la UNAM no se va a poner a revisar qué pasos hicimos y qué no. Solamente quiere el, el resultado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y eso es lo que hacemos en los cursos que damos. Vamos al punto, al grano, lo que queremos saber y cómo responder bien. Bien, entonces, ahora sí, ya sabemos las reglas básicas. Vamos a ver un, un ejercicio un poquito más complicado. Nada más que para eso tenemos que saber un poquito más de álgebra. Por ejemplo, quiero que sepan que cuando escribimos, por ejemplo, algo como de... Si yo llego a escribir 1 entre de x a la 4, ustedes saben, por la ley de los exponentes, que eso equivale a x a la menos 4. O al revés, si yo tengo esto, esto equivale a 1 entre de x a la 4. Quiero que sepan también que si yo tengo algo como de 7 entre de x a la, no sé, 2, por ejemplo, todo lo Toda la X, toda, cualquier X que esté en la parte de abajo de una fracción, se puede subir, puede quedar en la parte de arriba. Pero para quedar en la parte de arriba, se le tiene que cambiar el signo. Eso debe de quedar muy claro para ustedes, porque ahí es donde suelen fallar en el examen de admisión. Recuerden eso. Siempre que una X está en la parte de abajo de una fracción, se puede subir. Pero para subirla hay que hacer un sacrificio, y el sacrificio es ponerlo como un signo, como un signo negativo. Y eso es todo, no, no está tan complicado. Ahora, vamos a poner más ejemplos de esto. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un menos 3 entre de x a la 5? Si de alguna manera me sirve, yo puedo subir esa x, pero para subirla le va a pasar algo el exponente, y ahora va a ser negativo, independientemente de ese número que está acá fuera por, por ejemplo, si tengo aquí un, no sé, un 2 sobre x a la 4... ¿Qué pasa aquí? Que si yo quiero subir esto, lo puedo hacer, nada más que ahora va a subir con signo negativo. Y listo. ¿Qué otra cosa más tenemos que saber de álgebra? Independientemente si vamos a hacer derivadas o no, tenemos que saberlo. No podemos andar por la vida por ahí sin saber estas cosas de álgebra. Uno tiene que saberlo. Eh, por ejemplo, las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas equivalen a exponentes. ¿Qué pasa si... Una raíz cuadrada yo lo puedo escribir como x elevado a la un medio. Una raíz cúbica también lo puedo escribir como un exponente. Me quedaría x elevado a la un tercio. Eh, la raíz que yo quiera siempre se puede escribir como un exponente. Normalmente ese exponente va a ser una, una fracción. Una fracción. Bien. Entonces, así siempre. Así siempre se puede escribir. Cualquier raíz se puede escribir como una fracción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escribo eh, la raíz quinta, raíz quinta de x? Pues también, también equivale una, a, a un exponente que es una fracción. Sería x elevado a la 1 quinto. Y así, las raíces se pueden volver complicadas. Complicadas en el sentido de que tienen más símbolos, pero realmente no es difícil. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien me escribe la raíz cuadrada de x al cubo? Se ve feo, pero es bastante inofensivo. Si yo, si yo lo necesito, puedo escribir esa raíz como si fuera un exponente. Así que recuerden siempre esto. El número que está en la parte de afuera, el número que está en la parte de afuera me indica el tipo de fracción al que equivale. Por ejemplo, si es una raíz cuadrada, pues entonces la fracción va a ser medios. ¿Cuántos medios van a ser? Dependiendo de lo que está adentro. Tres medios y listo. Vamos a hacer más ejemplos, porque la verdad, si uno no está acostumbrado a esto, como que le cuesta un poquito de trabajo, así que vamos a poner más ejemplos. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si escribo la raíz cúbica? La raíz cúbica de x a la 7. Recuerden esto, se puede escribir como si fuera una fracción. Voy a poner, primero, ¿qué tipo de raíz es? Es una raíz cúbica, así que ¿qué tipo de fracción equivale? A tercios. ¿Cuántos tercios van a ser? Los que estén en la parte de derecha. 7 tercios. Listo. Si llego a escribir, por ejemplo, la raíz cuarta de x elevado a la 9, pues a qué fracción equivale esto? Tendría que poner x elevado a la. Va a ser una fracción porque es una raíz. ¿Cuál va a ser el número que va en la parte de abajo según el que está en la parte de afuera? O sea, un 4. ¿Y qué debo de poner en la parte de arriba? Lo que está en la parte de adentro. Un 9. Pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, el eh, chat. sí, vamos bien, excelente, no se me pierdan, porque eso es muy importante, es muy importante para el examen de admisión, ya sabemos derivar, ahora hay que saber un poquito de álgebra, por si me ponen un ejercicio un poquito más complicado, recuerden que lo que estamos haciendo es explicar cómo se resuelven los problemas para el examen de admisión y vamos aumentando la dificultad, Ese es lo, lo primero, lo más fácil, si les ponen una pregunta de esas, los aman en el examen de admisión y les regalaron básicamente la pregunta. Pero pues la vida no es fácil, no, no siempre te regalan preguntas de la no, UNAM. No. Así que por eso estamos viendo eso que está allá y vamos a aumentar la dificultad. Bien, voy a borrar eso que está acá. Si no lo han copiado, tomen una captura por ahí, guárdenlo o después lo revisan en nuestro grupo de clases gratuitas. Ahora, Um, ¿qué puede pasar? puede pasar por ejemplo, ah claro y otra cosa básica, si yo ya llegué al punto de derivadas es porque ya sé multiplicar, por ejemplo, fracciones eso también va a ser súper fácil, yo sé, muchas personas también, bueno, tienen traumas con esto de multiplicar fracciones, sumar fracciones y cosas así, pero pues ni modo. la vida sigue, uno tiene que aprender a hacer estas cosas, entonces ni modos, no les estoy diciendo que se resignen la verdad es algo bastante sencillo y que uno puede aprender eh, no es, es humanamente posible o así sea, se puede hacer, ¿no? no pasa nada y yo sé que a veces da un poco como de penita, porque todo el mundo como que todo el mundo puede hacer operaciones con fracciones y yo no puedo, pero no pasa nada, en el examen en el examen de admisión, nadie se va a dar cuenta de que yo estoy haciendo una operación como de 2 menos 1, o sea nadie se va a enterar de eso, tal vez Dios y el aplicador, pero nadie más o sea, nadie más va a decir, ay, este chico está restando 2 menos 1, no pasa nada entonces, lo mismo va a hacer con las fracciones. Nadie se va a enterar que están haciendo una, una resta de fracciones que es bastante sencilla. Así que, háganla, nada más. Así que ahora les voy a explicar si viene algo un poquito más complicado. Por ejemplo, lo mismo. Calcula la derivada de la siguiente función y aparece esto. 5x a la 3 más 2x a la menos 2. Más eh, 3x a la 1 tercio menos 10, por ejemplo. Me ponen esta expresión que está acá. Si me llegan a poner esta expresión y me piden derivar esta función que está acá, pues está fácil. Recuerden, siempre se sigue, siempre se siguen los dos pasos que les di hace rato, al inicio de la clase. Y vamos a empezar con que el primer paso es multiplicar estas dos cosas que están aquí. 5 por 3. 5 por 3 me da 15. 15. ¿Y qué se le va a hacer al exponente? Se le va a restar 1. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo 3 y le resto 1, me queda 2. Súper fácil, ¿no? Está muy, muy sencillo. Lo mismo con este que está acá. Voy a multiplicar estos dos. ¿Cuánto es más 2 por menos 2? Me quedaría menos 4X. ¿Y qué le tengo que hacer al exponente? Le debo de restar 1. Ah, ojo, aquí es muy, muy importante esto de los signos. A ver, aquí yo tenía 3. Tenía 3 y le quité 1, por eso me quedó 2. ¿Aquí cuánto tengo? Tengo menos 2. Y según la regla, ¿qué debo de hacer? Le debo de quitar 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que si yo tengo menos 2 y luego menos 1, ¿cuánto voy a tener en total? Menos 3, ¿verdad? Eso, eso quiero que les quede algo claro. Si apenas están iniciando en esto de cálculo, quiero que hagan esto paso por paso, Esta, esa resta que estoy poniendo acá. Recuerden, 3 menos 1 me queda 2, menos 2 menos 1 me quedaría menos 3. No pasa nada si no pueden hacer muy rápido esto de manera ambiental. Lo escriben por otro lado y, y ya se acabó. Listo. El punto es llegar a la respuesta correcta. A ver, déjenme ver por aquí en el comentario. El plumón verde casi no se ve. Ok, eh, vamos a ver con la calculadora. Sí, exacto. Son operaciones que uno a hacer con la calculadora. Vale. Entonces, llegamos hasta esto que está acá. Ahora, vamos a hacer este que está acá. Eh, es más 3x a la 1 tercio. Lo mismo, son dos pasos, hay que multiplicar esto por esto. 3 por un tercio, esa multiplicación es 3 por un tercio. Recuerden que si un número no es una fracción, lo convierten en una fracción y le ponen un 1 en la parte de abajo. Recuerden cómo se multiplican las fracciones, de manera directa. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Así que les quedaría 3 por 1, 3, 1 por 3, 3. Y 3 entre 3, me queda 1. Yo sé que a muchas personas les complica eso, pero pues no está tan difícil. Entonces, tres entre tres, me queda uno. Es como repartir tres dulces entre tres personas. ¿Cuántos dulces les toca cada uno? Pues sea, un dulce. Entonces ya está. Y, y, por cierto, están prohibidos, son menores de edad. Eh, no consuman más dulces. Ahora, ya que tenemos esto que está acá, pues eso significa que es la multiplicación. Recuerden eso, no olviden siempre los dos pasos, no olviden esas cosas. Hay que multiplicar 3 por 1 tercio, así que me quedaría 3 tercios, que equivale a un entero. Así que me queda más 1. 1 multiplicado por x. ¿Y qué le debo hacer al exponente? Siempre se le debe de restar un entero. Entonces, tengo 1 tercio, vamos a escribirlo eh, por acá. Si sí, se, ve. se ve todavía. Es 1 tercio menos 1. Ahora, yo sé que esto se ve difícil, dirán, oh, fracciones, hay que restar fracciones, pero no pasa nada. A ver, tengo 1 tercio, ¿y cuánto le voy a quitar? Un entero. Recuerden que un entero siempre se puede escribir como una fracción. Y aquí, ¿qué me conviene? Escribir este entero como si fueran tercios. Preguntan, ¿cuántos tercios tiene un entero? ¿Estamos de acuerdo en que un entero tiene tres tercios? Si estoy hablando de tercios, ¿cuántos tercios tiene un entero? Pues tres, ¿no? Tres tercios. Así que ahora se convierte en una resta normal como números comunes. Es más, hasta lo pueden pensar como si tuvieran las fracciones en las manos, por ejemplo. Si ustedes tienen un tercio, tienen un tercio, y les van a quitar tres tercios, ¿estamos de acuerdo que si les van a quitar tres tercios, van a perder ese tercio que ya tenían? Y van a seguir debiendo. ¿Cuánto van a seguir debiendo? Dos tercios, o sea, menos dos tercios. Esa es la respuesta. ¿Queda claro esto que acabamos de hacer? Sí, Prado. Perfecto. Muy bien. Eso es muy, muy básico. Hay que aprenderlo, hay que acostumbrarse pues, a esto entonces pues ya está, recuerden que hemos estado haciendo esto el primer ejercicio, los primeros ejercicios van a ser un poquito repetitivos para que queden muy claras todas las reglas ese es el objetivo, que todo quede claro por ejemplo aquí, 5 por 3 me queda 15, le quito 1, me queda 2 2 por menos 2 me queda menos 4 le quito 1, sería menos 2 menos 1, o sea, menos 3 y lo mismo acá 3 por 1 tercio, me queda 3 tercios, o sea, un entero, y le quito 1. Si tenía 1 tercio y le quito un entero, me queda menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y finalmente, este menos 10, recuerden que cuando tienen una constante, o sea, algo que no tiene X, la derivada es 0. Así que ya está. Esa es la derivada. Esa es la respuesta correcta. Ahora, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Eh... Si esto llega a aparecer en el examen de admisión, o sea, si les piden calcular la derivada de esto, y ustedes calculan esto que está acá, es correcto. Matemáticamente está muy bien, pero seguramente no va a venir en los incisos. Y nuevamente, no porque esté mal, porque de hecho está correcto. No va a venir en los incisos porque si no la vida sería muy fácil. Entonces el examen de admisión, especialmente el UNAM, el POLI, la UAM, lo que les pide es un paso extra. Y ese paso extra es el siguiente, justamente lo que aprendimos acá. Recuerden esto, si ustedes tienen una X con un exponente negativo, como esto que está acá, si ustedes tienen una X con un exponente negativo, eso aquí equivale a una fracción, como esto que está acá. 7X a la menos 2 equivale a 7 entre de X a la 2. O sea que cuando tengan una X con un exponente negativo, simplemente se pone en la parte de abajo de la fracción. Así que vamos a aplicar justamente eso. Eh, y, a, y ahora sí, ya, para dar la respuesta casi casi final final, pues sería que la derivada equivale a 15x a la 2, esto va normal porque su exponente es positivo, esto que está acá tiene un exponente negativo, ¿Qué pasa con el exponente negativo? Se escribe como si fuera una fracción, va a la parte de abajo, y me quedaría menos 4 entre D, x a la 3. Y ahora sí, ya es positivo. Justo como acá. Observen, menos 4 y cuando lo escribas abajo ya es positivo. Menos 5 y cuando lo escribas abajo ya es positivo, 5. Y esto que está acá, esto que me quedó acá, me quedó también con exponente negativo. Así que lo tengo que escribir en la parte de abajo me quedaría más 1 entre d, x elevado a la 2 tercios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora, así como, así como lo acabo de escribir, seguramente ya está mejor. De hecho, ya está mejor, se ve mejor. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto: solo se ve mejor, no está, no está matemáticamente más correcto. O sea, ambas equivalen a lo mismo, están igual de correctas, están bien, nada más que esto se ve más bonito. ¿Por qué se, va, se ve más bonito? No lo sé, son las reglas de la sociedad. Vivimos en una sociedad donde las reglas son así y ni modo, así se ve más bonito. Y el examen de admisión lo que hace es poner lo que se ve más bonito. Ahora, todavía no. Si el examen de admisión los odia, seguramente va a poner un paso extra todavía. Y voy a borrar esto que está acá abajo y vamos a poner ese paso extra. No los voy a abandonar y les voy a explicar cómo vendría ese último paso. Entonces, ahora, deben de recordar la otra parte que siempre las raíces equivalen a exponentes que son fracciones. Y al mismo tiempo, si ustedes llegan a tener un exponente que es una fracción, eso equivale a una raíz. El número que está en la parte de abajo es el número que va en la parte de afuera. Y el número que está en la parte de arriba es el número que va en la parte de adentro. Entonces, esto que está aquí todavía se puede reescribir. Me quedaría que la derivada equivale a... Déjame esto Eso significa que la derivada equivale a... 15x cuadrada menos 4x cúbica, a esto ya no se le hace nada, más 1 entre D. Esto que está aquí se va a cambiar como su exponente. Es una fracción, se tiene que escribir como si fuera una raíz. El número que está abajo me dice el número que va afuera. O sea, raíz cúbica de x cuadrada. Y listo, hasta aquí vamos bien. Eh, ¿Todo bien hasta aquí? Todo correcto, todo bien, todo correcto. Sí, sí, sí. Muy bien. Esto que está aquí entonces ya, esto ya es la respuesta definitiva y eso ya viene. Ahora, quiero que tomen en cuenta esto. Siempre que están en un examen de admisión deben de observar los incisos mientras van resolviendo. Porque ustedes pueden que les pongan este ejercicio y superentrados empiezan a resolverlos y llegan hasta esta parte. Y resulta que el examen de admisión no les pedía tanto, solamente tenían que llegar hasta acá. Así que para que no tengan ahí una crisis existencial Siempre que van resolviendo, vayan viendo los incisos. Bueno, esto lo hicimos muy lento. Yo sé, yo sé que esto lo estamos haciendo muy lento, pero, pero, este, vamos, vamos a agilizar esto un poquito más. Vamos a pensar que ya está quedando más o menos claro eso que está allá y solamente es cuestión de acostumbrarlo. Ahora, vamos a poner esto acá. Por cierto... Esto que estamos haciendo, por ejemplo, es algo muy básico. Eh, como les dije, si ustedes ya llevaron la clase de cálculo diferencial, cálculo integral en su escuela, se estarán dando cuenta de que lo estamos haciendo y nos estamos ahorrando miles de pasos, demasiados pasos. Estamos haciendo esto muy ágil para poder responder esto en minuto y medio, porque recuerden que tienen minuto y medio en el examen de la UNAM y en otros exámenes tienen tal vez un poco menos de tiempo. Entonces, es muy poco el tiempo y lo que quieren es la respuesta correcta. Por eso nos estamos dando pasos y les estamos mostrando el método que nosotros consideramos más fácil, lo que nosotros hemos recopilado de la experiencia. Eh, vamos a poner otro poquito más complicado. Y igual a mm, 7 sobre X cuadrada más 8X más 1. Así nada más. Corto, pero medio complicado. Quiero que sepan, quiero que tengan la siguiente moraleja. Para poder derivar, para poder derivar, es necesario que todas las X estén en la parte de arriba, así como acá, en la parte de arriba. usted se pondrá ¿en la parte de arriba de quién? Pues bueno, es que acá, por ejemplo, tienen una X en la parte de abajo. Así como está escrito, no lo pueden derivar, no, no de manera inmediata. Por eso lo que tenemos que hacer es subir esta X para que quede como esto que está acá. Todas las x tienen que estar en la parte de arriba. Por eso, antes de empezar a derivar esto que está acá, necesitamos escribirlo de otra manera. Y me va a quedar escrito así. Y igual a 7x. ¿Qué hacemos cuando lo subimos? Recuerden eso. Hacíamos un pequeño sacrificio, que era cambiarle el signo al exponente. Y me quedaría menos 2. Lo demás, pues ya está normal. No tiene nada de malo lo siguiente, así que se escribe tal cual. Y una vez que lo escribimos así, pues ya está, se parece a esto que hicimos anteriormente. Solamente es cuestión de aplicar esa misma regla. Por ejemplo, ahora sí ya puedo derivar. La derivada entonces es paso por paso, uno por uno. Por ejemplo, la derivada del primero sería 7 por menos 2 me quedaría menos 14. Menos 14x. ¿Qué le pasa al exponente? Se le quita 1. Ya aprendimos que es menos 2. El exponente que tenemos le vamos a restar 1. Menos 2 menos 1 me queda menos 3 ¿Y qué pasa cuando tenemos la derivada de 8x? Es un número con un exponente normal, así que la derivada sería 8. ¿Y cuánto va la derivada de algo que no tiene x? 0. así que ese ya no cuenta. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, ¿todo bien? Perfecto. Ahí está. Entonces, bien, recuerden que si están viendo esto en Facebook, pues eh, pidan información por ahí. Estas clases que estamos dando aquí es como lo que nosotros hacemos como para todos, para todo el mundo. Sí, la persona que quieran, no tienen tiempo, no tienen acceso a un, no pueden pagar un curso caro, pues ahí está. eso es, es, es algo gratis, Aprovechenlo y, y, y ojalá que les sirva, ojalá que les sirva para la educación de eh, prisión Otra cosa muy importante es que para el examen de admisión, es muy importante la constancia. O sea, ustedes tienen que ser muy constantes a la hora de estudiar. No les pido que se encierren un montón de horas. Poquito, pero al menos casi todos los días. Poquito, casi todos los días. Y con eso estoy seguro que ya pueden pasar el examen de admisión. Y recuerden eso, no es importante el promedio. Digo, si ya lo tienen algo qué chido. Pero si no, no pasa nada. Con, con ser constantes, pueden aprender y pueden pasar ese examen de admisión sin problemas. Bien. Ahora, eh, esto que nos quedó acá, ya casi es la respuesta correcta. Recuerden esto, recuerden la moraleja. Si tienen la X en la parte de abajo, tienen que subirlo para poder derivar. Y después apliquen las reglas normales, multiplicar y restar uno. Ya nos quedó esto que está acá. Si vienes con el examen de división, qué chido, ya lo hicieron, tienen una buena más. Pero si no, seguramente es porque está exponente negativo, así que lo tienen que, tienen que hacer que se vea bonito. Y eso significa aplicar la regla de la ley de los exponentes. O sea que cuando tienen un exponente negativo se escribe en la parte de abajo. Así que me quedaría menos 14 entre D, X al cubo, más 8. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Profe. Perfecto. En Facebook me están preguntando... Eh, ¿De dónde salió el menos 3? Ah, bueno, lo que pasa es que, recuerda, recuerda que la regla para derivar es multiplicar estos dos números y restarle 1. Hay que restarle 1 al exponente. Como el exponente es menos 2, cuando le restas 1, te queda menos 2 menos 1. Eso me da menos 3. Eso me da menos 3. Y esa es la razón por la cual queda menos 3. Espero haber respondido a mi pregunta. Si no, pues ahí está, otra vez. No pasa nada. Y otra cosa importante es, pregunten las veces que sean necesarias. De verdad, de este lado de, de la pantalla, o sea, en el pizarrón, nosotros, no nos molesta que nos pregunten. De hecho, la pregunta es lo mejor que pueden hacer. Si algo no queda completamente claro, siempre pregunten. Y se explica las veces que sean necesarias. Y es más, hasta buscamos maneras diferentes de explicar la misma cosa. Eh, porque puede que tal vez no sean ustedes, puede que tal vez seamos nosotros los que no estamos dando unos a entender lo, lo suficiente, ¿va? Y ya con esto terminamos esto que está acá, este otro ejercicio. Así que tenemos dos ejercicios que son muy, muy parecidos. Este que está acá, lo fácil de esto es que la x ya estaba arriba, y acá no. Tuvimos que primero subirla para después empezar a derivar. Exacto. Bien, bien, bien. Ahora, eh, otra cosa muy importante, mitos. Mitos de, de los exámenes de admisión generalmente, uno a veces, pues no sé, uno dice, pues yo quiero entrar a la UNAM, pero no sé lo suficiente para entrar a la UNAM. Pero, pero eh, no lo hacen porque una vez escucharon que un chico dijo que estudió una noche antes y ya, con eso pasó el elección de comisión. O no lo hacen porque leyeron por ahí que, que no es necesario estudiar desde mucho tiempo de anticipación, porque un chico, eh, un compañero o un amigo que tenían, estudió una semana antes y ya con eso la hizo. O no lo hacen porque tienen un conocido que ni siquiera estudió para el examen y llegó y lo pasó. Eh, ahora, o también conocen amigos que les dicen, no, yo estudié, yo, yo nada más llegué y lo pasé, así listo. Eh, eso no es cierto. Este, no es cierto. Todo el mundo estudia para un examen. No, no le crean a, a la persona que dice que no estudió. O sea, eso no es posible. Y quiero que tengan en cuenta eso. A pesar de que una persona diga que no estudió, probablemente está mintiendo. O dos tiene un promedio muy bueno, tiene un promedio de 9.8 y justo por eso no necesita estudiar para un examen de admisión porque su promedio lo respalda, digamos. Entonces, eh, eso no es cierto, tienen que ser muy constantes a la hora de estudiar. Eso eh, viene igual en el examen de la UAMEX. Realmente en este momento no te puedo responder a esa pregunta porque no he visto el tema de la UAMEX, pero de algo te puedo asegurar. Si tú puedes responder esto que está acá, ya lo hiciste. Puedes responder casi cualquier cosa de matemáticas. Esto es como que lo más complicado. Es como lo último del temario. Y estoy casi seguro de que sí, porque la Universidad Estatal de aquí de Oaxaca, pues también te pregunta derivadas. Así que la, la UAMEX seguro te tiene que preguntar derivadas. Estoy súper seguro. ¿Qué tan? ¿Hasta qué nivel? Eso sí, la verdad, no lo sé en este momento. Pero lo podemos investigar. No pasa nada. Entonces, si, si aprendes esto que está acá, seguro puedes responder casi cualquier otra pregunta de matemáticas. Bien. Y quiero que tengan en cuenta eso. Que estudiar es muy importante. Ahora, si usted dice, ¿sabes qué? Sí quiero estudiar, pero la verdad no sé por dónde empezar. No sé, no sé por dónde empezar. Pues yo le recomiendo esto. Eh, aquí en la academia estamos dando un curso súper barato, en 100 pesos. En 100 pesos tienes un curso de 4 semanas de matemáticas. Ahí por allá, manden mensaje en la página y pregunten, solo pregunten a ver qué hay. Con 100 pesos pueden encontrar un, un curso súper barato de matemáticas por las tardes, incluso por las noches, que es cuando tienen tiempo libre, para que no les dé ansiedad tener clases en Zoom en la mañana y luego en la tarde. Pueden preguntar por ahí. Es más, podremos hacer un top 10 de cosas más caras que ese curso de 100 pesos. Y aún así les conviene. Este nivel de clase, por ejemplo, que estamos haciendo, todavía con más profundidad lo vemos en ese curso. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a poner otro ejercicio, otro ejercicio muy importante para, este, para, para esto de prepararse para la lección de nutrición del UNAM principalmente. Ahora recuerden, porque yo diga UNAM no significa que solamente sirve para eso, ¿eh? Ten en cuenta que el UNAM tiene el temario más completo. Eso significa que si pueden hacer el del UNAM, seguro pueden hacer cualquier otro. El de la militar, el de la naval, la fuerza aérea, que no sé qué. De la estatal de donde están, si este, quieren, quieren estudiar en la UHAT, si quieren estudiar en la UANL, no sé, en la Universidad Estatal que quieren en la UAP, por ejemplo. No sé. Voy a borrar esto que está aquí y vamos a hacer otro, otro ejercicio. ¿Qué tienen por aquí? Mate. Um, ok, vamos. Vale. Voy a, voy a borrar a está por aquí y vamos a poner otro poquito. Algo parecido. La verdad es que esto no está tan difícil, solamente es cuestión de practicarlo lo suficiente. Vale. Y con esto, recuerden, que solamente estamos viendo tres reglas. Con tres reglas hicimos esto. Con tres reglas ustedes pueden sobrevivir al examen de admisión con los pasos que les estamos dando en este momento. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, eh, que quieren calcular la derivada de, no sé, eh, vamos a poner por aquí un 2, vamos a poner por aquí una raíz cuadrada, vamos a poner por aquí un más 3x. Así, fácil. Recuerden eso. Si ustedes quieren derivar, la x tiene que estar en la parte de arriba. Tiene que estar en la parte de arriba. No pueden dejarlo en la parte de abajo. Y otra cosa muy importante... Si ustedes quieren derivar, siempre tiene que ser visible el exponente. No pueden dejarlo como raíz. Tienen que convertir esa raíz en un exponente. Entonces, para eso deben de aplicar la, la raíz de los radicales, que es lo que vimos hace rato. Y recuerden, ¿a qué exponente equivale la raíz cuadrada? se pues equivale al exponente un medio. Un medio. Así, puso 2 sobre x elevado a la un medio. También damos un curso de física. Sí, claro, también damos un curso de física. Eh, de hecho, damos cursos de todos los niveles y creo que de todas las materias, salvo sea, que hay una materia por ahí que no conozcamos, pero hasta donde yo sé, de todas las materias. O sea, manden un mensaje a la página y pregunten. Y alguien les va a responder ahí con, con más exactitud. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada la debo de convertir en un exponente y el exponente es un medio más 3x. Ahora que ya lo convertí en un exponente, tengo que subir la x, porque para poder derivar necesito ver el exponente que la x está en la parte de arriba. Así que me quedaría y igual a 2x a la menos un medio. Porque recuerden que cuando suben la x, se le cambia el signo al exponente. Y me queda esto que está acá. Pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ya que estamos aquí, ya, ya quedó perfecto. Ya quedó muy bien para empezar a derivar. Es todo lo que se necesita para empezar a derivar. Entonces, solamente es cuestión de aplicar las dos reglas que ya sabemos. La regla es multiplicar estas dos cosas. Dos por menos un medio. Recuerden también eso de la ley de los signos. Para este punto del espacio-tiempo ya tienen que saber cómo se multiplica más por menos, menos por más, y esas cosas. Y si no, pues no pasa nada, lo hacemos por ahí lento, tampoco no hay problema. Más por menos me queda menos. 2 por un medio, lo anotamos por acá, 2 por un medio. Recuerden que se le pone el mundo en la parte de abajo para volverlo a fracción y lo multiplicamos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y me quedaría 2 medios, que equivale a un entero porque 2 entre 2 me queda 1. Así que me quedaría menos 1, x ala. ¿Y qué se le tiene que hacer el exponente? Solamente había dos pasos. El primer paso es multiplicar. Y el segundo paso es restarle un entero. Si tengo menos un medio y me quitan menos un entero, ¿cuánto me queda? Pues aquí hay que analizarlo lentamente. Por ejemplo, un entero se puede escribir como medios. ¿Cuántos medios son? Son dos medios. Entonces, lo analizamos. Lo pensamos un momento. Si, eh, si debo un medio y debo dos medios, ¿cuántos medios debo en total? ¿Estamos de acuerdo que serían menos tres medios? Menos un medio, menos dos medios son menos tres medios. Y ese es el exponente que tiene aquí ir acá. Recuerden esto: es multiplicar estos dos y restarle uno. Ahora, ¿cuánto vale la derivada del siguiente? Pues está súper fácil, porque es 3x. ¿Cuánto vale la derivada de 3x? Pues tres nada más, porque recuerden que esa regla lo vimos también. Y listo: eso que acabo de escribir, ya, ya, matemáticamente es correcto, está bien, no tienen ningún problema, pero. Para el examen de admisión, que es lo que nos interesa, tenemos que escribir lo bonito, porque así no pide el examen. Entonces, de aquí por ejemplo, para escribir lo bonito, lo que tenemos que hacer es, si tiene un exponente negativo, tenemos que escribirlo en la parte de abajo. Entonces me quedaría menos 1 entre D, X a la 3 medios. Luego, más 3. Listo. Ya está. Ese es el siguiente nivel de, de bueno, seguro. O sea, eso es lo que sí podría venir. bien. Si esto, por alguna razón, no viene en los incisos, no está mal. Todavía les hace falta otro paso. Y el otro paso es que esto es, una, es un exponente como fracción. Equivale a una raíz. Así que lo pueden escribir de la siguiente manera. Recuerden que el tipo de fracción les dice el número que va en la parte de afuera. Pues es una raíz cuadrada. ¿Y que el número va en la parte de adentro? Pues el que está en la parte de arriba. Así que quedaría escrito así, más 3 y listo, ya. Eso definitivamente es la respuesta correcta. No puede venir algo mejor que esto, esto que está acá. Pero recuerden la, la, el tip. Siempre que empiecen a calcular una derivada o casi cualquier otro ejercicio, siempre conforme van resolviendo, también van viendo los incisos. Porque de esa manera puede que ustedes lleguen hasta acá y, y la respuesta venía aquí nada más. Es que no tienen que hacer muchos pasos. Hasta aquí vamos bien hasta aquí vamos bien al parecer creo que no hay ningún problema perfecto recuerden que eh, pueden preguntar ya sea de lo que estamos viendo o de cualquier otro tema me parece que ese es el tema como más difícil por el momento porque normalmente Normalmente cuando uno está, en, cuando uno se está preparando para el examen de admisión, pues para este punto apenas va a haber cálculo diferencial, apenas y no va a haber derivadas. Y peor ahorita, que estamos en clases en línea, eso se vuelve súper complicado, porque los profesores de la escuela tratan de ver cálculo de diferencial paso por paso, y se vuelve un poco tedioso. Entonces aquí vamos a, a, a lo que nos interesa, ya la, aplicar las reglas de manera directa. Bien, ya vimos un poco de lo más básico. Esa es una pregunta más o menos difícil de derivadas, que realmente si lo piensan no es difícil, fue algo fácil. Nos atamos un montón de pasos y fuimos ya directo a la respuesta correcta. Hay veces en las que se puede hacer un poco de trampa utilizando los incisos. En este caso, pues no tanto. Así que es algo que sí tenemos que saber hacer derivar. Es algo que seguro tenemos que saber hacer. Bien. Ahora, ya que tenemos esto que está aquí, les voy a explicar. No es lo único que puede venir en el examen de admisión. Eso es muy importante. No es lo único. Puede venir otro tipo de preguntas, pero para eso ya se los explico. Vamos a borrar esto que está acá. Bien. Ahora, seguramente, seguramente habrán visto por ahí un examen de admisión donde aparece algo como de... Calcula la derivada de la siguiente función. te aparece y igual a eh, 3 seno de x menos 4 e a la x. Uno ve eso y dice, ya valió, no sé qué hacer. Y probablemente tengan razón. Y es que para esto tenemos que aprender otras reglas extras. Entonces, tienen que saber lo siguiente. Les enseñé primero tres reglas básicas, pero no son las únicas. Hay más, de hecho hay muchas más. Entonces, les voy a enseñar otras, otro poquito más, otro que necesitan para responder más preguntas de la examen de admisión. Entonces, quiero que sepan que si tienen y igual a seno de x, si quieren derivar seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Así, la derivada de seno es coseno. Y si tienen y igual a coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Pueden preguntar, oye, ¿por qué aquí hay un menos? Pero la verdad es que esa pregunta es más como de escuela. Se las puedo explicar, pero pues nos vamos a, nos vamos a ir por la tangente. y Digamos que en este momento no vale tanto la pena. Pero si tienen mucha curiosidad, pues escriban por ahí, oye, ¿por qué vale menos? Y se los explicamos. Entonces, ahora tenemos otra función, y igual a tangente de x. ¿Cuánto vale la derivada? Pues secante cuadrada. Secante cuadrada de x. Así, secante sec cuadrado de x. Si tienen, por ejemplo, y igual a e a la x, esta es la más fácil. Porque la derivada de e a la x es otra vez e a la x. Listo, a eso no le sucede nada. e a la x me devuelve otra vez, e a la x es la derivada. Y otra extra es la derivada del logaritmo natural, es 1 entre de x Ahora, si nunca habían visto esto que está acá, se llama logaritmo natural. Logaritmo natural. Así se llama, y si lo llegan a ver, pues no pasa nada. ¿Cuánto vale la derivada? Un de x. Bien, ahora, ya que tenemos esto que está acá, pues ya, ya podemos derivar esto que está acá. Observen, siempre se deriva uno por uno. Si están sumando o restando, siempre se deriva uno por uno. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Yo quiero calcular la derivada de 3 seno de x. Bueno, pues primero me fijo, ¿cuánto vale la derivada de seno? La derivada de seno vale coseno. Así que, ¿cuánto vale la derivada de 3 seno? Pues 3 coseno. 3 coseno de x. Menos, porque sigo menos. Ah, ah bueno, de aquí, pues ¿cuánto vale la derivada de, de e a la x? La derivada de e a la x es otra vez e a la x. ¿Cuánto vale entonces la derivada menos 4 e a la x? Pues lo mismo, menos 4 e a la x, porque la derivada de e a la x no cambia, siempre te devuelve lo mismo. Ok, bien, entonces, vamos a ir hasta acá. Todo está claro hasta aquí. Bien, ok. Recuerden eso, eh, esas son las reglas básicas. Eh, sí, les puedo presentar las reglas para, digamos, aprender a derivar en una noche, pero también tienen que practicar, tienen que practicar lo suficiente para que, así, este, para que así puedan pasar el examen de admisión sin ningún problema. Pero recuerden esto, esto es para pasar el examen de admisión. Si por ahí se les antoja, no sé. Lo que quieran, ¿no? Ir a labiar a los salones de... Bueno, no se puede, ¿no? Por la pandemia. Pero si quieren meterse a la clase de, de profesor de cálculo diferencial y decirle que sabe derivar chido, pues sí, sí pueden, pero no con el método adecuado. Ahí tienen que aplicar reglas extras. Que no está mal, está bien, pero... para el examen la admisión, es, es, se necesita menos. Vamos a poner otro ejercicio. Vamos a pensar que les dicen, calcula la siguiente derivada. Y la siguiente derivada es... Y, bueno, quieren calcular la derivada de esto. Y igual a eh, 8 tangente de X. 8 tangente de X menos 5X cuadrado. Así, más eh, 2. No sé. Si quiero calcular la derivada de eso, pues fácil. Como solo se está sumando y restando, voy a calcular la derivada de cada uno de estos. de de cada uno de estos. Vamos a empezar con la derivada de tangente, de 8 tangente. ¿Cuánto vale la derivada de tangente? Secante cuadrado. Así que la derivada de tangente vale secante cuadrado Eso significa que la derivada de 8 tangente vale 8 secante cuadrada. Y la derivada de menos 5x cuadrada, pues no olviden las primeras tres reglas que vimos. Es multiplicar estos dos. Así que me quedaría menos 10x. Y recuerden que se le hace al exponente. Se le resta 1. Así que si le resto 1 al exponente, me quedaría 1. Y luego la derivada de 2 pues vale cero, así que esto ya, ya está, eso es la derivada, se acabó, no hay nada más que hacerlo. hasta aquí vamos bien. Sí, exacto, ahora, eh, si están viendo esto en Facebook, esto es una sesión gratuita, es, es como... Simplemente algo que decidimos lanzar nada más, así al aire, eh, los que son nuestros alumnos, los que están en cursos completos de álgebra matemático pues todavía no llegan a estos temas, porque la verdad son de los últimos. Así que lo que estoy haciendo ahorita básicamente es un spoiler. Pero cuando lleguen esos temas, pues, cada profesor les va a explicar de manera detallada más ejercicios y cómo se hace cada uno de estos. Aún así, eso es un spoiler, tómenlo como eso, justamente como un spoiler, de lo que van a ver en el futuro pues así, así y no se preocupen este, pueden ver la transmisión pueden, pueden pedir ejercicios por ahí, no sé, y pueden practicar es lo más importante, practicar bien, ahora ya que vimos esto de lo más básico, tienen que saber otro tipo de preguntas que suelen venir en el examen de transmisión bien, por ahí, recuerden en Facebook también pueden hacer preguntas Wendy ¿sí? exacto, exacto Arturo, Arturo Rock no, cool está muy bien, me gustó. Eh, sí, de hecho, no está difícil. Solamente es cuestión de seguir las reglas. Ahora, puede que en este momento les haya quedado completamente claro cómo se deriva. Si eso pasó, no se confíen porque muchas veces se confían y dicen, bueno, es que ya lo aprendí una noche y ya no tengo que hacerlo más. No, error, o sea, seguramente así de fácil como lo aprendieron, así de fácil lo van a olvidar. Así que tienen que ser constantes. Y otra cosa muy importante, mañana, sino es que hoy no yo creo que mañana a partir de mañana vamos a lanzar un examen simulacro gratis para que se midan. es más les estoy dando dos dos dos como ofertones por aquí eh, el primero es un, un curso intensivo para la UNAM en 100 pesitos y el otro es eh, un examen simulacro gratis ese ni siquiera se paga pues ese, ese es gratuito para que se midan. es para saber cómo va cómo están si ustedes por ejemplo quieren estar en el, quieren presentar el examen en la UNAM con el Politécnico o en la UAM, que son como las tres mejores del país, hagan este examen gratis. Y si no quieren estar en una de esas tres, háganlo de todas maneras, no pierden nada. Seguramente con eso van a poder medir su, su nivel de conocimiento si quieren entrar a cualquier otra universidad. La militar, el, alguna estatal que quieran por ahí. Exacto, de, estamos viendo casi casi lo de un semestre en una hora, en 30 minutos, porque de eso de esto, de esto se trata, de aprender... Lo más básico, lo, lo necesario para el examen de admisión. Aún así, seguramente habrá un profesor que esté viendo por ahí esto, y perdón, profesor de bachillerato, yo sé que esto no es la manera oficial de hacerlo, pero es la mejor manera para pasar el examen. Ya su trabajo será enseñar todos los pasos. Bien, bien, por aquí, a ver. Eh... Y mi bien, perfecto, estoy viendo por aquí. Bien, bien. Ahora, yo sé, eh, hay unas preguntas que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, Michelle por ahí nos pregunta eh, sobre el logaritmo natural al cuadrado. La verdad es que esa sí es una pregunta un poquito más elaborada. Y eh, tengan en cuenta algo: ustedes, por ejemplo, se les puede ocurrir la función que quieran y me pueden preguntar por la función que en este momento se les venga a la mente pero tengan algo en cuenta el examen de admisión no les pregunta cualquier función les pregunta algo que ustedes sí van a poder resolver en un minuto y medio eso quiero que les quede muy claro en este curso intensivo que les estoy diciendo de 100 pesitos de, de lunes a viernes de lunes a viernes les vamos a poner las preguntas más frecuentes para el examen de admisión de todas las áreas o sea desde álgebra trigonometría geometría analítica que es lo que más viene y lo más difícil que es cálculo Diferencial la e integral. ¿Y dónde podrán el examen simulacro? Mañana vamos a poner el examen, el link del examen en esta página. Eh, vamos a, ya sea un video cortito o si no, ponemos una publicación por ahí de examen simulacro gratis. De, les dejamos el link para que entren y, y se miran, miran sus conocimientos. Va, va, Michelle. Voy a, voy a escribirlo, pero... Eh, Toma en cuenta que generalmente eso es una pregunta un poco más complicada, no, no, no es, no considero que sea tan accesible para, para el examen de admisión, pero si lo tienes o lo has visto por ahí, está perfecto, corroborarnos nada más el dato de que lo has visto o lo viste en una guía o algo por ahí Mientras, antes de pasar a eso, déjenme borrar esto que está aquí, déjenme ponerles un último ejemplo de cómo suelen venir esas preguntas para el examen de admisión. Bien, otra cosa que suele pasar es esto, miren, las preguntas pueden estar redactadas de la siguiente manera. Y voy por allá, Michelle, déjame, déjame poner esto que está aquí y vamos, para, vamos a responder esa pregunta. Ah, bien, eh, pues para meterse al curso solamente manden un mensaje a la página, eh, pregunten por ahí, oye, eh, me interesa este curso de intensivo de 100 pesitos, ¿qué onda? Este, ¿Cómo le hago? Y de ahí les van a dar las instrucciones. Pasó uno, pasó dos, algo súper sencillo, algo de 10 minutos, creo. Entonces, eh, bueno, lo del examen simulacro lo vamos a poner mañana y hacer un video cortito o simplemente pegamos por ahí el link nada más y es como, de órale, mírense, es gratis. O sea, no, no, no le digan que no algo que es gratis. Eh, bueno, algo que no sea peligroso. El examen de admisión no es peligroso. Así que hagan el examen de admisión. Hagan el simulacro. Bien. Entonces, Otra pregunta se puede escribir así. Calcula, calcula la segunda derivada. Calcula la segunda derivada de y igual a, puede aparecer como de 2x a la 5 menos 3x al cuadrado más 8. Me están viendo la segunda derivada. Wow, O sea, apenas aprendí a derivar y ya me, está, me, está, me estoy enterando de que existe una segunda derivada. Pues entonces no pasa nada. La primera derivada es derivar una vez. Así que recuerden que aplicar la, la regla de dos pasitos nada más. Entonces solamente es multiplicar estos dos. 2 por 5 me queda 10. 10x. ¿Qué le pasa al exponente? Se le quita 1, me quedaría 4. Luego multiplico estos dos. Menos 3 por 2, me quedaría menos 6x. Se le quita 1, me queda 1. Y la derivada de 8, que es solamente un exponente, que solamente es una constante, pues desaparece, me queda 0. Eso fue la primera derivada. ¿Qué es lo que quiero ahora? La segunda derivada. O sea, derivar la derivada. O sea, aplicar la derivada dos veces. Ahora, si le aplico la derivada a de esto, pues lo mismo. Son los dos pasos de antes. 10 por 4, me queda 40. X. ¿Y qué le pasa al exponente? Se le quita 1. Así que me quedaría 13. Y luego, ¿cuánto vale la derivada de algo que tiene X nada más? Pues la fuera constante, o pues, sea, menos 6. Y listo, ahí está. Eso, así fue como resolvimos una pregunta de calcula la segunda derivada. Yo he visto en un examen de admisión que dice, calcula la, la quinta derivada, por ejemplo. ¿Qué se tiene que hacer? Derivar cinco veces nada más, uno tras otro, hasta llegar al resultado final. ¿Queda claro esto que les acabo de, de explicar? Okay. Va ah, perfecto. En un examen de administración, eh, administración de prepa o de la universidad. Si lo viste en un examen de administración de clases, eh, quiero que tengan en cuenta que los exámenes de clases son diferentes al examen de la universidad. El examen de la universidad generalmente es solamente algo como de cultura general, por eso no suele venir como que tan tan difícil. Uno lo ve difícil porque tal vez nunca lo vio en clases, pero eso no significa que realmente sea difícil. Como ustedes acaban de darse cuenta. Es algo súper sencillo. Están aprendiendo lo de un semestre en media hora. Lo básico. ¿Profe, puedo hacer otra vez el del 40 al penúltimo paso? Sí, claro. Es que y... mi pantalla. Sí, claro. Observa. La primera derivada. La primera derivada simplemente fue aplicar los dos pasos. De aquí, por ejemplo, 2 por 5 me queda 10. Le quito 1. Si tenía 5, ahora me queda cuatro 4. Menos 3 por 2 me queda menos 6. Le quito 1 al exponente. Si antes, si antes tenía 2, le quito 1 y me queda 1. Y la derivada de 8, como es un número que no tiene x, la derivada vale 0. O sea, como que desaparece. Y ya me quedó esto. Como me están pidiendo desde el inicio la segunda derivada, lo que voy a hacer es derivar otra vez. 10 por 4 me queda 40. ¿Y qué se le hace al exponente? Se le quita 1. Así que me quedaría 13. Y lo mismo con esto que está acá, menos 6x. ¿Qué pasa con eso ¿Cuánto vale la derivada de algo que tiene x? Pues simplemente nos queda el puro número, o sea, menos 6. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias, profesor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eh... Ah, ya. Sí, claro. Eh, pues sí, sí Michelle, justo por eso te decía. Lo que pasa es que esa, esa pregunta que, que me estamos haciendo... Pues, no es para el examen de admisión, es más como para una clase. Ahorita, por el enfoque que le estamos dando a esta transmisión, por eso no la puedo responder. Pero seguramente si te metes a nuestras clases en, en vivo, gratuitos por ahí, ahí sí, sin ningún problema, pregúntalas y seguramente lo resolvemos. Ahora, no solamente damos cursos, también damos historias personalizadas. Así que si ustedes, por ejemplo, dicen, no, pues, yo no, no me voy a esperar a que den una sesión, simplemente quiero que me resuelvan una duda. Pues manda mensaje a la página y por ahí agendamos. Bien. Eh, excelente. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Vamos bien, ¿eh? O sea, ya casi es media noche. Este, pero, no, o así sea, es el conocimiento. Cuando uno quiere aprender, pues, hasta la hora que sea. Y eso está muy chido. Es el, se los, yo se lo los reconozco y los felicito por, por esto, de estar aquí. Eh, ¿Todo bien, profe? manda ¿Mande? Bien, bien. Pues yo creo que con esto hemos visto lo básico. Eh, hemos visto lo básico y recuerden esto, mañana se libera un examen simulacro gratis para aquellos que están ahí en Facebook, los que están en los cursos gratuitos, pueden aplicarlo, no necesitan nada, solamente métanse el link y pruébense para ver cómo andan. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente, eh, falta poco para el examen de admisión. Yo sé que estarán pensando, todavía viene el semestre, pero créanme, Quedan menos de cuatro meses, y en esos cuatro meses, un mes, que es la transición diciembre-enero, básicamente se pierde porque es vacaciones. Eh, llevan casi un año con vacaciones, así que ahí se va a perder otro mes y les va a quedar menos tiempo. Entonces, quiero que piensen en eso. Eh, ¿A cuánto el zinc? ¿Qué es eso? ¿Qué es el zinc? ¿Es como cuando escribes el nombre? Ahí, en ya, ya la... ¿Será el examen, el examen de simulacro? Ah, ya, pues el examen simulacro es gratis, ¿eh? O sea, solamente vamos a poner una publicación por ahí y vamos a pegar el link para que entre, que se vaya en directo. Es más, o también pueden preguntar en la página. Mañana, mañana eh, vamos a poner una publicación a partir de la hora en la que pueden ya preguntar por el link. Simplemente entran en el link y hacen su examen. Va a ser en la plataforma eh, quiz quiz. ¿En la de plataforma de quiz? ¿En la sí, plataforma que mandó hace rato? No, no, no, no. Exacto. Así, sí, así como es. Es la plataforma de cabecera para los exámenes de simulacro. Pueden entrar y ahí practicar. Miran su conocimiento, no dejen pasar el tiempo, créanme, no dejen pasar el tiempo. Si escuchan que alguien dice, yo pasé el examen y no estudié, no es cierto, eso es falso. Eh, yo era ese niño que decía que no estudiaba para el examen y que tenía miedo de reprobar y al final se acababa nueve porque soy nerd desde chiquito. Este, así que no, no crean eso. Eh, en vez de eso, mejor estudien. Reúnanse como equipos y recomienden entre ustedes clases y cosas así. Sí, de hecho sí, esto funciona para el examen Ceneval. Esto funciona para el examen Ceneval. Eh, aunque, claro, tomen en cuenta que el examen Ceneval incluye más razonamiento. Ahí hay un poco más razonamiento, pero sí, definitivamente te sirve. Eh, para eso tenemos cursos más especializados. Me parece que el del Ceneval se abre en enero, para que estén pendientes por ahí. En enero vamos a abrir un curso especial para eso, donde separamos estas dos materias importantes, matemáticas y razonamiento matemático. Que ahí es donde aparecen esas preguntas de figuritas, por ejemplo. Les damos tips para ese, para ese tipo de cosas y hablamos eh, por aquí. Sí, excelente. Bien. Muy bien, muy bien. Si voy para medicina igual, sí, exacto, si vas para medicina, de hecho, si vas para medicina te van a preguntar esas cosas, aunque no las vayas utilizar en la vida. Y te lo preguntan por un filtro, hay mucha gente, hay mucha gente que quiere entrar a esa carrera de medicina, de enfermería, de odontología, de químico farmacéutico, biólogo, o sea, hay muchas personas que quieren entrar ahí, y entonces les preguntan esas cosas para eliminar un poco de gente. Entonces, no crean que porque no lo ocupan en la carrera, no, los, no se los van a preguntar. Se los van a preguntar para área uno, que son todas las ingenierías, Todas las de ingeniería y las de salud. Esas son las más difíciles. Son las que les van a preguntar de todo. No importa si lo van a ocupar o no, ahí les van a preguntar de todo. Las otras, las otras áreas que son sociales, eh, humanidades, estas de artes, filosofía y no sé qué, suelen venir más ligeras pero aún así, pues no desaprovechen el tiempo, y si pueden aprender algo súper complicado como esto seguro van a poder responder lo que vengan en el examen así es, exacto muy bien, entonces yo creo que todo está perfecto, yo espero que les haya funcionado la clase de hoy o Sabemos algo que mucha gente le tiene miedo y lo aprendieron en 30 minutos ya con esto pueden pasar su, su materia en el bachillerato, si es que apenas van a llevar, si es que apenas van a estar viendo esto o lo van a llevar. Eh, prepárense con tiempo, únanse a, a los grupos gratuitos de, de clases que tenemos ahí en, en nuestra página y pregunten, pregunten en la página por todo lo, todos los servicios que tenemos. Algunos son gratis y otros son pagados porque hay más atención, hay atención súper personalizada. Si preguntan, ya nuestros alumnos saben, si preguntan a las 11, alguien responde. Siempre, siempre hay atención para todos ustedes. Y recuerden esto, ya para terminar, mañana examen simulacro gratis y pregunten por esos cursitos de simplecitos o si quieren, súper atención. O sea, si les gusta mucho esta clase y quieren todavía más atención, pueden preguntar por un curso completo de alumna para 2021. Va, perfecto. ¿Qué tema es? Pues ahorita vimos derivadas. No te preocupes si llegaste al final, no pasa nada. Esto está grabado, o sea, ya quedó grabado en, en la página. Y de todas maneras está en el grupo. Muy bien, ¿tienen otra pregunta por ahí? ¿Una pregunta existencial? ¿Alguna duda por ahí? Ah, eh exacto, la UNAM, el examen de la UNAM es en febrero, ¿eh? tomen eso en cuenta si ustedes quieren ir a la UNAM ese examen es en febrero y luego el examen del poli se extiende un poquito más como en marzo, mayo más o menos pero la diferencia no es mucha ¿eh? así que tomen en cuenta eso porque el examen del poli es todavía un poco más completo abarca más temas todavía <ríe> sí, así pasa es que aquí a lo que venimos Exacto, a lo que venimos. Y así es como se aprende cálculo en una noche. Este, no lo apliquen en la vida, no, no siempre funciona. ¿eh? Aquí nosotros vamos a dar lo mejor para que vayan preparados para su sección de misión. Bien. Y, eh, ¿qué otra cosa me preguntaban por acá? Uh -huh. Perfecto, pues ya está. Si llegaron al último, no pasa nada, esto quedó guardado por ahí. Vean la, la transmisión nada más y listo. Y si quieren preguntar por alguna de otras cosas que les decía, el examen simulacro, mañana manden mensaje. Mañana a partir de las, qué sé yo, 10 de la mañana pregunten. Oye, de ahí me dijeron que va a haber un examen gratis. Pues ya entren y pregunten. Y, este, y pregunten por todos los cursos que tenemos por ahí. De todo, hay de todo por acá. Pues, listo. Con eso, yo creo que con eso terminamos por hoy. Eh, y nos vemos en la siguiente emisión. Hay clases gratis, creo que casi... No todos los días, pero lunes, miércoles y viernes seguramente sí. Por ahí hay algo. Se aprovechan esas clases y nos vemos en la siguiente. Gracias, profe. Venga, hasta luego. Hasta luego, no, profe. Cuídense. Vale. Bien, bien. Nos vemos.